A <risa> vamos a esperar a que os conectéis y os vamos a presentar a una personita muy especial. Acaba de llegar ahora mismo, hace 15 minutos, acaba de llegar con ella y es una apreciación. Mm. Y os vamos a contar un poco su historia, antes de presentarla. Eh, viene del norte de Madrid, eh, tiene 35 años, 35 años, que se dice de pronto, y por circunstancias de la vida, o sea, la, por circunstancias de la vida, la finca donde estaba, la parcela donde estaba, eh, no podía seguir estando, y tenían de plazo hasta mañana. Eh, y evidentemente, pues 35 años, eh, lo último que querían es tener que sacrificarla, pero nadie la quería, porque mm. un animal mayor, pues qué pasa, Edu? que todos son problemas, sí, ¿no? Claro. Y nadie quiere animales mayores. Ah, entonces, con un animal mayor Es súper abolito. Súper, súper, súper ¿Por qué? Porque la alimentación ya cambia, problemas veterinarios, y muchas veces pues son animales que no... Que no se pueden explotar claro. y no se les puede sacar dinero. ¿no? Hmm. Qué horror, ¿no? Este mundo pasa también mucho con humanos, pero que como llegamos a la tercera edad dejamos de ser rentables. Necesitamos ya mucha, mucha, mucha ayuda y tiene que haber alguien dispuesto a darla, o si no. No podemos ir. Y bueno, hola desde Madrid, hola Lidia, pues ella también es de Madrid, viene del norte de Madrid, hola sí. saludos desde Córdoba, Isabel, hola a toda la gente que os estáis conectando. Y bueno, yo creo que podemos, pues, sí. es adorable, es muy bonita, muy, muy, muy, muy bonita. Pues eh, la presentamos. Sí. Vamos para allá, le damos sí. la vuelta a la cámara, ¿cómo hacemos? Como tú veas. ¿Es pues que como tengo las manos okay. ocupadas? Pues... ¡Hola, baby! Yo creo que si me ayudas un poco mejor. Da la vuelta a la cámara. Y si quieres lo coges. Y aquí... Aquí... Pues os presentamos a... se llama, La vamos a conservar el nombre porque son 35 años con un nombre y son muchos cambios ya y no, eh, y no, es, pues no le vamos a cambiar el nombre. Y yo acabo de enterarme, no lo sabía que está medio ciega y medio sorda, de hecho habéis visto que iba a acariciarla y se ha asustado Si vas, si ella te puede oler, pues está más tranquila. Y la verdad que acabamos de llegar, han venido todos a saludar, a todo el comité aquí. Aquí están está, las muchachas y ahí saben. Bueno, todos nos faltaban y. Eh, y Patia, Rita. Sí. E no, Rita está ahí detrás. Así, ¿Ah, sí? así, ¿Ah, <risa> hola Rita. <risa> Tiene muchos problemas para comer, le hemos puesto esto, le ha gustado esto, que es como, porque claro, cuando son abuelos eh, no pueden comer heno. Eh, Entonces le hemos puesto esto, que es como lo venden especial, que es como forraje muy picadito, que aquí lo come muchísima gente del Santuario, porque muchos están haciendo abuelos ya, y una papilla, que le hemos hecho. <risa> Qué precioso. 35 años, qué horroría. A ver, a ver, a que la viene entera, el... enterita. El... ¿En el... ¿En el... Sí, espera. Es como la mira. Sí. La verdad es que yo no sé si se verá desde ese lado de la cámara, ¿no? Pero... Se la ve, es pequeñita, pero se la ve súper mayor. Muy no mayor. Sí. Mm. Le está llorando también, supongo que como se está quedando ciega. Está llorando mucho esto Por ahí se mata. un poco inflamado. ¡Qué rico, eh! ¡Qué bueno! ¡Qué rico eso eh! ¿sí? ¡Qué amistad, eh! ¡Qué amistad mucho! Se le ha caído de la boca antes, ha intentado... Pues como los abuelos ya tienen problemas en la boca, y no pueden masticar bien, y se les cae de la boca. Y hay que tener mucho cuidado de hacer un mantenimiento, de que cada año les arreglen la boca, porque si no las muelas les crecen así y ellos no pueden comer bien y muchas veces no pueden comer bien y algazan y se mueren por eso que, por eso que necesita su, necesitan pues eso, su alimentación especial y muchos cuidaditos Uh -huh. oh, ¡Qué rico! ¿Y? quedaba en ahí en sí Me parece súper bonita. Me hace feliz verla comer. Yo creo, <risa> no sé si os pasará... Me hace muy feliz ver comer a los animales porque creo que son muy felices comiendo. <risa> O sea, y ahora pues estará, son muchos cambios y tal, pero sin embargo aquí está, acaba de llegar y está feliz con la comida que le hemos puesto, mirando ahí a todos los sitios, pero tranquila y eso me parece muy bonito. Sí. Sobre todo cuando tienes 35 años que siempre tiene la cosa de decir pobrecilla, lo pasará mal, ¿sabes? Eh sentirá el cambio y verles pues que es como ay ya ha llegado qué bien un plato de comida ¿no? Pues y ahora toda la vida aquí. Y bueno, con esta luego os contaremos su historia. Más.. A ver, ayuda a dar la vuelta a la cámara. Sí. Por acá. Luego os contaremos su historia más detenidamente. Preciosa. Sí. Así que, bienvenida, preciosa. Bienvenida. Le podéis dar la bienvenida a esta abuelita, a esta abuelita preciosa. ¿Sí? Luego os contamos más atentamente. Chao.